la muerte que corre de mí aprenda luz. conocidas y otras caras no tanto, bienvenidos a este camino chimalien de la música. Queremos agradecer especialmente, por ahí viene el público, a Felipe Soto, a Marcela Casqui, representando AMC, Asociación de Músicos y Músicas Independientes de Cañete, que gracias a su trabajo por la descentralización y a nuestro trabajo como músicos podemos estar aquí hoy día. Ahora, vamos con un temor que es todo un clásico en nuestro pueblo. Ahí, Cañete presente, dice. Vamos con Huechicura, para que la canten con nosotros. Don't be a Chile, bien, un en las redes sociales, en Spotify. ¿Qué te cansó hizo yo, que también? La siguiente canción eh, se llama Misterio. Eh, nos sacamos mucho cumplido al cielo. Gracias. escuchar en todas las plataformas digitales gracias al hermoso trabajo de Fidel Quinan que anda por aquí ayudándonos de Estudio Arboleda Bien, hay gente ahí con Fidel Benjamín Guerra de Estudio Souvenir Mejía Producciones que nos hizo la Master y les quiero pedir un tremendo aplauso para el equipo de Estudiosismo Mario González Nico Sonic, Mati Moraga por las visuales preciosas que tienen hoy por estar apañándonos hoy día haciendo registro Vamos con Alta Hora un tema que habla sobre la muerte Malien. Venimos desde Cañete y vamos con nuestra última canción que aún no está en ninguna plataforma pero tienen el privilegio de compartirla con nosotros hoy bien. Vamos con Rayos. Oh, no, no. Ah, bueno. Let's <laughs> go.